que no abrió su boca, que fue maniatado, que no pronunció ninguna palabra en contra de sus sacrificadores. Él cerró su boca y aunque allí dice que vio legiones de satánicos, allí dice que vio diablos, él nunca dijo marcharon aquí, ni levantó los ojos, porque todo el misterio era que él no abriera su boca, porque aquellos que le estaban y a partir de Jesucristo muchas veces yo he leído la escritura muchas veces me han preguntado a los hermanos, ¿por qué Jesucristo viene hijo de hombre con H mayúscula? porque hay hombres hijos porque hay hombres que no llegamos ni a una H en minúscula pero él cogiendo la imagen y semejando de Dios en hombre empieza Asomar esa H mayúscula de hombre. Viene a esa H mayúscula. cuando se dio a la cruz como hombre ha edificado al hombre ha semejado de Jesucristo ¡Ale! y tenemos que recuperar esa H mayúscula de hombre hombre ¡Ale! porque hay hombres ricos y tenemos que elevarnos a ser hombre hombre porque Jesucristo no padeció ni testificó como Dios ¡Ale! él lo hizo como hombre por cuanto Hombre capaz de ayudar a una hermana. Hombre capaz de hacer las obras en la fe. Y mientras no hagas eso, tu H no se vuelve nunca, machiscula. Sigue siendo minúscula, porque no ha dejado ser hombre, hombre con la fe.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 te lo voy a mostrar ahora y Abraham lo entendió muy bien Abraham lo entendió muy bien él dijo aunque lo cabe, aunque lo juegue me lo vas a levantar porque tengo toda confianza en ti porque eres el Dios todopoderoso y Dios no engaña en sus promesas alabado sea el Señor glorificado sea su nombre en primera de crónicas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 ¿Hais entendido? Amén. Se sacrificó Dios. Dios se hizo hombre. Bajó a la bajeza del hombre que no tenía mayúscula para recuperarlo. Y se hizo hombre. Y allí entregó su carne y su sangre. Y allí agonizó. Y allí como hombre dijo Padre.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 Y Jesucristo como hombre nuestro hermano mayor, aquel que recuperó la H mayúscula, esa H que podemos recuperarlo todos de nosotros, aunque tú seas débil, aunque tú seas la aunque tú no tengas confianza en ti nada, ten confianza en el Señor Jesucristo y se aparecerá en tu vida esa H mayúscula de hombre, de gran hombre, de ese hombre que tiene la fe toda puesta en nuestro Señor Jesucristo. acabar, quiero deciros una cosa, de algún día lo predicaremos. Un chavalico, y digo un chavalico, de muy poco peso, no tenía nada en sus manos. Invienta a un gigante de tres metros. Estaba desafiando al poder de Dios, aquellos hijos de Israel que decían que tenía la fe de Cristo, que todos escapaban de su presencia. Dijo yo aquí estoy.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 y cuando digo sacrificar si quiero que lo entendí bien hacer un esfuerzo en su espíritu hacer un esfuerzo por otro hermano aunque le cueste porque el evangelio es el esfuerzo porque no te crea que todo es como una autopista o como agua tranquila. cuando Jesucristo dice que tuvo que calmar las aguas que estaban turbulentas. pero cuando a ti te más te llenaste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 Jesucristo nos dijo si tuvierais la fe como un granico de mostaza moveríais montañas y yo creo en esa palabra Amén. y si yo no puedo mover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 Porque mi vida era un calvario Y ahora conozco a Jesucristo Tienes es quien me ha salvado Y ahora puedo gritar con formas tristes que me ha salvado! Ya no quiero servir al mundo Ahora sigo al Salvador Ramos who palabra pues yo soy su mensajero os anunció su evangelio porque a mi Cristo yo creo él así lo dejó escrito predicar en él Escúchame hermano mío